Continuando con el módulo de calidad de servicio, vamos a continuar con el tema 4, Clasificación de los fenómenos de calidad de servicio. Sin más preámbulo, comencemos. Las características y clasificación de los fenómenos electromagnéticos. De acuerdo a las distintas normas, tanto la IEC como la norma IEEE, los eventos de calidad de servicio pueden ser clasificados en transitorios, en este caso tenemos impulsos y oscilaciones, los impulsos pueden estar al orden de los nanosegundos, microsegundos o milisegundos, mientras que las oscilaciones pueden ser de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. El contenido espectral de los impulsos puede ir desde fenómenos menores a 5 nanosegundos a fenómenos mayores a 0.1 milisegundo con duraciones en menores a 50 nanosegundos o mayores a un milisegundo. Las oscilaciones pueden tener un contenido espectral menor a 50 kHz, a 5 kHz, perdón, si es de baja frecuencia, entre 5 y 500 kHz para media frecuencia y entre 0.5 y 5 MHz en alta frecuencia. Su duración va cambiando. La magnitud de las oscilaciones podemos ver que pueden estar entre 0 en por unidad hasta 8 o 4 veces en por 1. En cambio los fenómenos o variaciones de corta duración pueden ser instantáneas. Ya dijimos SAT, CEL, momentáneas interrupciones SAT y sel van a depender de su duración. Los SAC ya los hemos definido entre el 10 y el 90%. Los SEC entre 110 y 180%. Y las interrupciones, todas aquellas que sean menores al 10% en por unidad. Entonces en esta clasificación vemos que las, todas tienen el mismo nombre. Lo que va cambiando es el tiempo de duración. Entonces eso nos permite clasificarlas en instantáneas, momentáneas o temporales. Las variaciones de larga duración, que es la interrupción sostenida, subtensión y sobretensión, todas ellas mayores a un minuto, con las mismas definiciones que vimos anteriormente. Las tensiones, cuando hablamos de formas de onda, podemos hablar de desbalances en estado estacionario, normalmente entre 0.5 y 2%. Distorsiones en la forma de onda donde tenemos nivel de corriente continua que puede estar hasta en el orden del 10%. Armónicas que no deberían superar el 20%. Interarmónicas menores al 2%. Los Notching que vamos a ver en un, tema, en un módulo respectivo. Cómo se mide y cómo se cuantifica. Y el ruido que siempre debe, estar, debe ser menor al 1%. Las fluctuaciones, el flicker, que son de contenido espectral menor a 25 GHz, son intermitentes y pueden estar del orden del 0.1 al 7%. Las variaciones de frecuencia industrial deben ser menores a 10 segundos. Dos curvas se utilizan para poder medir la calidad de servicio. Tratan de concentrar todos estos fenómenos. La primera de ellas es la curva CEBEMA, que se instaura alrededor del año 1977 y fue desarrollada por Computer Business Equipment Manufacturing Association. Y tratan de medir los fenómenos de calidad de servicio en dos zonas de operación. Entonces tenemos la zona de sobretensiones en un color rosado las zonas de suspensión en un coro salmón y las zonas donde no presenta problemas de calidad de servicio en verde. Entonces es una manera de cuantificar los problemas de calidad de servicio. Si todo cae en la zona verde, el sistema que estamos midiendo o monitoreando no tiene o no presenta problemas de calidad de servicio. Si nos pasamos a la zona naranja o a la zona salmón, vamos a tener problemas o de sobretensión o de subtensión y mide la duración del ejemplo. Esta curva se creó básicamente para el monitoreo de, cent de centros de cómputo avanzados. Hoy en día se pasó a la curva IT, que data de los años 90 y fue desarrollada por Informational Technology Industrial Council. ¿Okay? Es básicamente el mismo fenómeno, un poco menos severo, porque se establece para distintos equipos, no solo para computadoras, y trabaja bajo el mismo principio, una zona para los fenómenos de sobretensión, una zona para los fenómenos de subtensión y una zona para los fenómenos normales. Establece cuánto es el fenómeno, la magnitud del fenómeno y la duración del fenómeno. Mientras más cercanos a esta zona se encuentre el fenómeno, menos problemas de calidad de servicio va a presentar la instalación. Entonces, esta curva nos permite resumir un registro de una semana, un mes o un año fácilmente visualizable para saber si tenemos problemas de calidad de servicio o no, puesto que cada medición en una campaña de medición va a reportar resultados y estos deben analizarse recordemos que una campaña de medición es de mínimo una semana continua en el caso de una, una estación que trabaje que no presente estaciones anuales si estamos hablando de un, de un país donde se presentan las cuatro estaciones vamos a tener que hacer un monitoreo durante todo un año porque los procesos van cambiando de acuerdo a las condiciones climatológicas condiciones de humedad, condiciones de temperatura entonces los registros mantienen muchos puntos un registro de calidad de servicio de una semana tenemos monitoreos cada cinco minutos entonces imaginen la cantidad de data que tenemos que procesar que tenemos que sacar los distintos factores entonces las curvas presentan una manera de visualización gráfica de todos los resultados en esta gráfica cada punto es una medición entonces, fíjense toda la población de puntos que tenemos en esta gráfica. Si, imagínense, analizar todo esto mediante tablas es casi imposible. Por eso las curvas ITIC y las curvas CBA es una manera fácil de resumir y de presentar la información de calidad de servicio en una instalación de medida. Entonces, con esto terminamos el tema 4, donde hemos visto que las curvas ITIC y las CBA me permiten monitorear o saber qué tan bueno que tan malo es la calidad de servicio de mi sistema hemos visto las tablas para clasificación de la calidad de servicio siempre que superemos los valores de la tabla estamos hablando que ya no tenemos una buena calidad de servicio nuestra calidad de servicio eléctrico no está dentro de un estándar internacional en una campaña de medición cada punto de medición hay que compararlo con las tablas que hemos visto anteriormente para saber si el punto es cumple o no cumple con los criterios de calidad de servicio. Es decir, por esto es que las curvas ITIC se han vuelto tan famosas para poder resumir en, un solo, en un so, una sola gráfica el proceso de calidad de servicio. Con esto culminamos este tema. Gracias por su atención.